Hola, ¿qué tal fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. ¿No te ha pasado alguna vez que quieres retocar un número de fotos considerable, pero hacerlo uno por uno que te conlleva mucho tiempo? Pues en este video estaremos retocando 100 fotos en menos de 10 minutos. ¿Te gustaría aprenderlo? Pues vámonos con el intro. <tose> Muy bien, si es la primera vez que entra a este canal, me presento, mi nombre es Johnny Johnny Mora y soy el fundador de la plataforma online Fotoaprendizaje, una página web orientada a la divulgación de conocimientos de fotografía y de Photoshop. Te dejaré el enlace en la descripción para que entres a la página web y pues conozca un poquito más de mí. Entonces, vamos con lo que venimos muy bien lo primero es abrir photoshop y en lo que abre el programa pues previamente ya yo tengo clasificadas la fotografía que yo voy a trabajar qué es lo que vamos a hacer como ustedes ven aquí estas fotografías pues tienen uh, ciertas propiedades en común en cuanto a temperatura de color configuraciones de la cámara etcétera etcétera supongamos que yo le quiero hacer un cambio a una y pues que ese cambio me sirva para las demás fotografía en vez de retocarla o editarlas una por una pues yo voy a hacer un proceso donde solo edito una y la demás se automatiza bueno serán tres procesos que estaremos haciendo para que usted escoja el que más le convenga el primer proceso son las opciones que son prácticamente uh, pasos preguardados que usted puede reutilizarlos en otros archivos o fotografía en photoshop, entonces para crear una nueva acción podemos darle al el menú ventana aquí y elegir la opción o el panel acciones ¿Y lo ven, también puedo pisar alterna f9 o darle un clic directamente al icono que es este, aquí lo que vemos de entrada son algunas acciones preguardadas que tiene photoshop y algunas que yo he creado y que he especificado una carpeta u un folder donde colocarla pero vamos a crear una nueva es tan fácil como darle un clic acá está y escribir nueva acción de retorno. lo que ustedes quieran eso es relevante le puedo poner una tecla de función esto significa que cuando yo pise en este caso la tecla f2 automáticamente se activa esa opción Aparece la opción Shift o Mayúscula o Control porque ya esa tecla ya está previamente asignada. Así que si quiere automatizar el, el proceso usando teclas, pues tiene que estar acompañado o de Mayúscula o de Control. Yo la voy a dejar así, no voy a utilizar ninguna. Si gusto también puedo colocarle un, un color. Eso es a modo de complemento. Una vez creada la opción como vemos acá todo lo que yo haga en cuanto a procesos se va a grabar entonces vamos a ver cómo podemos mejorar esta fotografía de entrada le voy a cambiar el el las dimensiones al canvas size esto lo podemos hacer pisando la tecla C para tener acceso a la herramienta crop tool que me permite recortar pero también yo puedo ampliar si gusto el canvas size puedo hacer algún recorte, en mi caso el recorte será de esas dimensiones listo una vez que yo tengo esto ya pues elijo este chat para validar, aprobar esta operación de recorte como vemos acá ya se grabó ese primer paso, lo segundo que voy a hacer es crear una capa de ajuste le doy a leyes o capa y selecciono nueva capa de ajuste niveles y vamos a, a nivelar un poquito la fotografía vamos a de brillo también podemos usar los goteritos que funcionan de la siguiente manera yo elijo el, el negro y le voy a dar un clic a la zona que yo entienda que sea la zona más oscura si usted tiene dudas sobre este proceso usted puede pisar la tecla alterna y con usted hace esto pues mire se revela automáticamente la parte más oscura que viene siendo aquí le damos un clic y automáticamente se nivelaron los negros ahora hago esto con los blancos elijo el goterito de color blanco y repito el proceso vamos a ver la parte más blanca viene aquí recuerden que esto se hace pisando alterna esta es la parte ahí está vamos a ver no hay mucha diferencia mire como estaba antes y mire cómo está ahora se mejoró un poquito, así que vamos a complementar el proceso viendo un poquito las, las zonas grises y demás, voy a crear otra capa de ajuste, también la puedo crear acá, y voy a utilizar la del tipo intensidad en este caso le voy a bajar un poquito la intensidad ahí está, un tanto fuerte, color listo, seguimos ahora y vamos a utilizar otra capa de ajuste y en este caso vamos a utilizar a una capa de tono y saturación y vamos a darle más intensidad pero en este caso a colores específicos en este caso voy a trabajar con los azules elijo los azules y saturo un poquito ahí lo ven bien lo mismo hago con los verdes Ahí está no sé si están viendo los cambios no uso rojo amarillo porque porque la piel de la persona pues tienen esa pigmentación entonces si ustedes notan cuando uso el rojo pues se ve afectada el entonces, ahí ya yo le apliqué tres ajustes básicos. Pongo todo esto en una carpeta o folder, selecciono y piso Control G o si quiero arrastro y suelto aquí, como ustedes quieran. Control G. Ahí ya tengo eso en un folder. Y ahora hago comparativa. Miren cómo estaba antes y miren cómo está ahora. Antes y ahora. Ha tenido una ligera mejora. Se le pudiera colocar una capa de brillo y contraste está. y contrastar un poquito la fotografía listo ya una vez que yo tengo todos esos pasos lo que sigue ahora es darle a guardar cuando yo hago esto control s se guarda en un documento de Photoshop porque porque tiene diferentes capas si yo no quiero que se guarde en un documento de Photoshop Ay. entonces yo acoplo acoplo todas las capas dándole un clic a este icono y elegir la opción acoplar imagen ahí está ahora sí piso control s ok y ya se guardó. Si quiero, cierro. Y... Es importante esto, tengo que darle a stop. Si no le damos a stop, ¿qué pasa? Que si abro una imagen se va a guardar todos los procesos que yo, ¿verdad? Eh, sigo haciendo ¿Por qué? porque no he detenido la acción. Entonces le doy a stop y listo. Entonces ya vemos que todo este proceso se ha guardado. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, como les decía, estas imágenes pues tienen esas propiedades en común, eh, bueno, excepto esta que está vertical, pero la demás sí, entonces selecciono, selecciono, hasta aquí, esta la voy a quitar, con Control, clic, y voy a Tools, Herramientas, en Bridge, y elijo Photoshop, Bash o Lote, y selecciono entonces la acción que acabo de crear. Por defecto, siempre aparece la última se llama nueva acción de retoque pero si no usted la busca aquí bien importante usted debe de poner como destino guardar y cerrar y ignorar el comando guardar como porque porque ya yo lo puse de manera predeterminada es decir que esta sería la configuración bien nombre del folder tipo de eh, acción el origen, recuerden que la tomamos de bridge destino, guardar y cerrar y que se ignore este comando porque ya previamente está colocado en dicha acción tan pronto yo le digo ok, vamos a ver qué pasa si ponemos bridge y vamos a ver si ustedes notan acá ya photoshop comenzó con el trabajo y estamos viendo como las fotos se están haciendo cambios ya está cambiado Vamos amplio un poquito para que puedan ver. Ahí está. Miren cómo ya está cambiado. Miren cómo está que el equipo de recorte Miren cómo también esta. Que es la que sigue. Se le va a aplicar el proceso. mostrar un poquito. Ahí lo vieron. Si entramos en Photoshop. Pues vemos que el Photoshop está bajado. Trabajando. Haciendo proceso por proceso. Bien. Cerrando una imagen saliendo otra imagen y aplicando ¿verdad? todos los procesos como ahí lo ven en pantalla interesante verdad sí sí sí bien interesante pues bueno voy a darle a stop al video para mostrar mostrarle lo que sería el paso número 2 muy bien el método número 2 es trabajar usando lo que son uh, a o conjunto de datos esto consiste en crear un documento base y a partir de ese documento va a crear otros archivos me gusta más este método porque yo puedo entonces de que una fotografía pues necesite un ajuste puntual pues como se guarde un documento pues, pues yo puedo hacer dichos cambios supongamos que esta fotografía por ejemplo pues necesite un equilibrio de color porque tenga una dominante de color pues entonces yo puedo aplicar o colocar dicha capa y lo ven así de fácil así quitarlo colocar etcétera etcétera etcétera entonces ¿cómo podemos crear este proceso es bien fácil lo primero es ah, renombrar los archivos eh, y colocar un nombre un poquito más amigable tanto para photoshop como para nosotros esto lo hacemos seleccionando los archivos darle a tools en bridge y seleccionar bash rename renombra el nombre, entonces usted le pone ahí la secuencia que usted quiere el número el nombre, todo eso en mi caso yo le puse esto el paso número 2 ahora es crear una base de datos y convertir y, y convertirla posteriormente en un documento de texto esta base de datos se crea en Microsoft Excel abrimos Excel rápidamente y lo que se hace es esto ¿Lo ven en cada celda se pone el nombre de la imagen importante nombre de la imagen y luego se guarda en un documento de texto y ya eso es todo tengo entonces um, mis imágenes renombradas tengo la base ya de datos que prácticamente es el mismo archivo pero guardarlo directamente en formato psd para que yo pueda Posteriormente manipular las capas, quitarla, colocarla, etcétera, etcétera. Y finalmente tengo la base de datos. Entonces, ¿cómo mezclo todo esto? Voy a Photoshop, um, le doy a imagen, variables, y entonces defino la variable importante. Yo recomiendo siempre que la capa que va a servir como referente en cuanto a variables se refiere pues tenga el mismo nombre exacto de la variable que está en la base de datos que creamos en Microsoft Excel entonces clic derecho aquí, clic derecho, rasterizar capa y le cambio el nombre y le voy a poner niño así es que se llama la variable en mi base de datos esto lo hacemos ¿verdad? para evitar eh, equivocaciones entonces una vez que yo tengo esto le doy a definir elijo sustitución de pixel, le pongo un nombre como niño, importante niño, la capa niño se va a cambiar por la variable niño, en términos simples, todos los archivos vinculados a esa variable se van a cambiar y se va a reemplazar por la capa, esta capa. Le damos la siguiente, importante, bueno que le desactiven la opción de pre, pre, previsualización, se me traba la lengua visualización porque porque muchas veces el photoshop tiende a, a dar error así que yo recomiendo mejor que le quiten este chat muy bien le damos a importar buscamos esa base de datos recuerden que yo la guardé en la carpeta nr dentro de carmel es decir aquí ¿Sí lo ven? Ven aquí lo mismo bien seleccionamos cargar Dice que okay, esto se debe a que está abierta en Excel, importante tienen que cerrarla de ser, así que cerramos el Excel y repetimos el proceso. Vamos a ver: importar, seleccionar archivo, cargar. Y ahí vemos que cargó. Ya le damos OK. Y lo que resta ahora es probar cómo se ve. Le damos archivo, exportar. Importante aquí, este paso. Seleccionamos conjuntos de datos como archivo. Le especificamos un destino. Yo voy a hacer que se grabe mismo en la misma carpeta de Carmel. Ahí está. En un folder le voy a llamar OK. Le damos a hacer el folder. Le damos OK. ¿Y qué hace el Photoshop que Automáticamente a partir de ese documento base comienza a crearme esos archivos. Si vamos a Bridge. Vamos a ver qué hay detrás, qué es lo que se cocina, qué es lo que se mueve en esta carpeta okay, que es la que yo he acabado de crear. Y como ven acá se están creando ya esos, esos archivos. Ahí lo ven, miren qué interesante, así de fácil. Lo bueno que tiene este proceso es, es que yo puedo hacer cambios posteriores. ¿Por qué? Porque los archivos están en formato PCD. Es decir, que yo puedo manipular las capas de ajuste, cosa que no podía hacer en el proceso número uno, porque todo se acoplaba, es decir, que todo se unificaba. Aquí yo puedo ¿verdad? hacer cambios sutiles si es necesario, como por ejemplo en este caso de este, de este archivo, donde la fotografía estaba en vertical y se colocó tal cual. Bien, entonces vamos a darle pausa al video y mostrar ya el paso número 3, que no tiene que ver con Photoshop, sino con su primo hermano Lightroom. Finalmente el paso número 3 es hacer este proceso automatizado en Adobe Photoshop Lightroom. Para ello entonces importamos la fotografía dando el archivo, importar y entonces una vez que esté importada ya pues yo puedo trabajar con una sola y pues aplicar entonces los cambios a las demás. Entonces tenemos esta fotografía aquí delante y aquí después y veremos entonces los cambios en tiempo real. Lo voy a hacer un poquito rápido y eh, luego entonces voy a explicar el proceso de automatización. listo como podemos ver ya tenemos el antes y el después de la fotografía vemos la diferencia notable que hay entre una fotografía y otra vemos como los colores pues están más vivos hacemos una comparativa y pues la fotografía pues ha tenido una mejora sustancialmente bien lo que sigue ahora es en vez de repetir ese proceso paso por paso yo puedo ahora pisar control a para seleccionar todas las fotografías y a partir de esta elijo la opción sincronizar y que lo que hace eso que automáticamente ese ajuste se le aplica a todas las demás y si por ejemplo yo selecciono otra pues yo veo que ya lo tiene me doy cuenta por este icono que tiene que ver con revelado le doy un clic acá y vemos que ya esta fotografía se le aplicaron los mismos ajustes de la otra bien ahí está el antes y el después en la foto ahí está bien tiene un detallito ahí por eso podemos quitárselo con esta herramienta Ya sería otro proceso adicional y pues nada ha sido todo este proceso de autom automatización automatización usando photoshop y porque no también usando lightroom espero que haya gustado el vídeo y les invito a que se suscriban al canal porque siempre colocamos subimos contenido de valor que tiene que ver con la fotografía y el photoshop así que dios te bendiga y chao chao